Ceci Oronel, nuestra bueno, profe, Ceci. bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás Ceci? ¿Todo bien? ¿Todo, bien? ¿Todo bien? Ella está sentadita preparada sí. con su mesa. Hoy nos y hoy todos... porque tengo que trabajar más planito. Bien, y con Muy todos bien. los materiales para preparar hoy, sí. ¿qué cosa? Hoy hemos hecho un centro de mesa, Ajá. lo podemos usar como posafuente, pero sí. también la técnica la podemos utilizar hasta para reparar sillas o tejer sillas. Perfecto, podemos ahí quitar un poquito el graf para que puedan ver bien de qué se trata, porque es esta bandejita como entretejida, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Claro. ¿Qué utilizamos? Portarretratos o marcos viejos ah. que tengamos en casa. Bien, que ahí ya tenés el tuyo. Acá tengo el Sí, era un portarretratos, le saqué el fondo sí, y es lo que voy a usar la parte del marquito Perfecto, y ¿Sí? ahí empezar a tejer Lo pinté uh -huh. previamente, claro. lo pinté, lo lijé para que quede bien bonito Sí. Uh -huh. Un detalle, en el caso de que tengamos un portarretrato que sea de metal o que sea sí. de plástico vamos a utilizar pintura a la tiza Bien, bien. Si no podemos utilizar una pintura acrílica común y corriente Perfecto. Perfecto Bien ¿Qué vamos a utilizar? Hilo, podemos utilizar hilo de algodón, hilo sisal, uh -huh. eh, lo que tengamos en casa. Este es como un cordoncito. Esto es un cordón, uh -huh. ahí tengo soga, hilo de algodón de tejer de suéter, Perfecto. cualquier tipo de, de hilo que tengamos en casa. Bien, ¿cómo vamos a empezar? El pegamento que vamos a utilizar es silicona Bien. líquida, como siempre les digo. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a pegar, sí, en la parte de atrás, la primera vuelta, sí. y luego vamos a empezar a tejer. Vamos a dar siempre una vueltita por el marco y para el otro lado vamos a pasar por debajo. Bien. Vamos a dar la otra vueltita y pasamos por debajo. Perfecto. Obviamente ustedes en casa lo van a ir haciendo bien prolijito, que nos vaya quedando bien derechito. Claro. ¿sí? Y no hace falta ir poniendo pegamento en todas estas partes. No vamos a poner ¿no? pegamento, Perfecto. lo importante es que nos quede bien juntito uh -huh. y que... Esto quede bien parejito tenso. y tenso por sobre todas las cosas claro. Exacto, bien Entonces, estamos por arriba, vueltita, por abajo, vueltita ¿Sí? sí. Vamos haciendo ese trabajo Cuando tenemos esto terminado, miren Acá yo ya tengo el mío terminado Miren cómo quedó Perfecto ah, sí Ay, qué prolijito, me encanta ¿Ven cómo queda? Lo sí. pueden tomar Lo ahí Bien Una vez que tengamos esto terminado, esto se llama urdimbre Ajá, ah, bien O sea, la técnica No El eh, eh, No, la, eh, digamos la lazada esta que es la que dejamos bien tensa <risa> en la que vamos a tejer <risa> ahora okay. perfecto ¿Sí? Se llama urdimbre Y ahora vamos a hacer la trama que es lo que nos va a dar el enrejadito Bien Estamos bien Que lo puedes hacer con otro color o con el mismo Lo puedes hacer con otro color, puedes usar un montón de colores, puedes bien. usar lo que quieras Entonces, vamos a medir más o menos el marquito Sí Y lo vamos a cortar doble al hilo bien. ¿Sí? Bien, yo ya acá lo tengo más o menos preparado, se los voy a dar vuelta para que ustedes vean Ajá. Y los fui pegando con silicona ah, Uno perfecto. al lado del otro, bien, bien pegadito, lo más pegadito posible Perfecto, los es, es una tirita doble tipo Tirita doble, okay. claro, todo pegadito en el extremo, ¿sí? de atrás Entonces, ahora tenemos que empezar a tejer Podemos tejer uno, uno, uno y uno Podemos tejer dos, dos, dos, dos Podemos por ir pasando Por arriba, por abajo haciendo como un zig -zag. Yo tengo, a ver, varias técnicas que pueden utilizar Para que sea más fácil Sí. Aguja colchonera, un alfiler O vamos pasándolo con la aguja al crochet Perfecto ¿Sí? Bien, entonces haríamos así Vamos a dejar dos, vamos a tomar dos Vamos a dejar dos, vamos a tomar dos Y vamos a ir pasando, ¿sí? De esta forma Perfecto oh. Bien, entonces, ¿cómo nos va a ir quedando? Bien tejido. Así, exacto. Entonces, acá les voy a hacer el otro. El que pasé por arriba, ahora lo paso por ah, abajo. Ah, bien. ¿Sí? Vamos invirtiendo. Bien. Como esto está bien tenso, cuesta un poquito. Uh -huh. Sí, pero bueno. Pero con el ganchito te reayudas. Está Obviamente. Bueno. Hay que tener mucha paciencia y nos va quedando, sí, de esta manera. Bárbaro. Y lo vamos a hacer todo. Podemos tejer sillas. Obviamente no vamos claro. a pegar con silicona. No, porque, porque te apoyamos. A, a, a la primer sentada vamos a quedar en el piso, pero sí podemos poner remache o tachuela claro. o con la engrampadora. Pero con esta técnica va muy bonito. Perfecto, podemos reparar cualquier silla que tengamos rota. Sí. Bien, acá y por último, que tengo un secretito que es importante. Vieron que acá tenemos un cruce. Sí. Ajá. Bien, la intersección de los hilos. Llega un momento que el hilo que estábamos tejiendo nos queda por debajo. Entonces, Ajá. ¿qué tenemos que hacer? Empezar a tejer con los hilos de arriba ahora. Entonces, este está por debajo, el que nos continúa del que estábamos tejiendo, es con el que vamos a empezar a tejer de ahora en más. Ok. Sí. Sin perder el patrón, siempre intercalando. ¿Sí? ¿sí? Porque ustedes ven que este que yo tengo acá sí. ya se me fue para abajo. Claro. Claro, imposible. Hicieron el cruce. E hicieron el cruce. Entonces, ahora, con el que vamos a tejer, se que quedaron que, arriba. Claro, es claro. con el que está al lado. ¿Sí? Fue ¿Me fe. explico? No. Sí. Sí, muy claro. Claro. Sí, porque los, los de abajo ni siquiera los puedo enganchar. Los de abajo ya no los puedo enganchar. Estos hilos que tienen tantas esquemitas no cuesta un poquito. ¿Ven? Ahí está Y ni se nota Si ustedes no. ven el original no, no. Ni se nota Entonces ahí empezamos a trabajar con el de al ladito Y podemos llegar hasta el final Perfecto ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando vamos llegando al final Esto se pone bien apretadito y hay que tener paciencia uh -huh. Terminamos todo sí. Pegamos todo por detrás Claro, eso, cuando, cuando llegan al final Lo pego igual claro. que como hice en el comienzo Exactamente, pegamos todo, todo, todo, todo Sí, acá atrás Bien Bien prolijito Con la silicona Con la silicona, todo pegadito Cortamos y yo, obviamente, para que quede más bonito Por ahí le pego una cintita Para que no se vea Para todo. que no se vea Una vez que terminamos utilizamos unas patitas que utilicé tapitas corcho ah, ah. podemos utilizar lo que lo podemos pintar lo podemos dejar así y con la misma silicona pegamos unas patitas para que gane esa altura sí, para está, que gane mira. altura y quede más bonito Me perfecto encanta. es un hermoso regalo que podemos hacer para las fiestas y demás sí. con una plantita se ve el día de la madre también también el día de la madre Puede ser una linda opción y ya les digo, pueden utilizarlo en un montón de, de soportes que queda muy lindo Me encanta, me encanta. ahí sí, sí. tenemos. Este material, por ejemplo, después le podemos pintar si le queremos intervenir o algo. Perdón, detalle, lo podemos pintar, uh -huh. sí, Ajá. con pintura acrílica. acrílica. Podemos hacer un dibujo, podemos hacerle un stencil encima. Okay. Detalle, que me olvidé. El spray del pelo. Ah. Yo para terminarlo siempre sello el hilo y demás con spray del pelo. Un fijador, ¿Sí? fijador. Bien. Entonces esto, para que no se nos despeluche, para claro. que no se nos enganche, queda mucho más firme. Bien. Perfecto, ¿Sí? para que quede ahí como más durito y con más resistencia también para ponerle otros frasquitos y decoración. Exacto y sí, está buena tu idea, muy buena tu idea crear, leer, eh, pintarlo, pintarlo encima, mm -hmm. sí, Me está buenísimo. Vamos a repasar entonces los materiales que ha utilizado nuestra profe de manualidades, Ceci Ronel, para preparar este centro de mesa o posafuentes, también le podemos llamar. Marcos o portar retratos en desuso, hilos de algodón, hilos y sal, rafia, se dice. ¿Sí? sí. rafia, cordón, etcétera, lo que tengas. Pintura acrílica o a la tiza, pincel, silicona fría, tapitas de botellas a rosca, corchos o tiradores viejos, eso es para darle altura, para poner unas patitas, lija, tijera, aguja para crochet y spray para el pelo. Me Espectacular, César, sí, hermosa la propuesta. Bueno, me Aplaudimos alegre? entonces. Espectacular, bueno, esto por supuesto lo vamos a dejar cargado en nuestras redes sociales todos los materiales y también el paso a paso para que vos desde casa puedas hacer esta manualidad y todas las demás propuestas que nos ha traído Ceci también, que están publicadas por allí. La invitación a seguirla a Ceci en sus redes sociales, Cecilia.oronel, de esa sí. manera la encuentran, y también Mercado de Arte MZA, que es su tienda de arte, obviamente, donde también puede tomar clases y seguir aprendiendo Exacto. muchísimo más sobre todas estas manualidades tan bonitas y propuestas que nos trae Ceci. Ahí lo tenemos. Cualquier duda, me te escriben por ahí, sí, no hay ningún problema, te contesto.